Caballeros, ¿cómo están? Bienvenido. Bien, todo bien. Gracias por la invitación. Antes no, que por nada. favor. Acá esto es eh, para todos, pero por mérito también. Hay que tocar. <risa> y ustedes tocan y canciones, que es muy importante eso. Eh, ¿Cómo es la, la historia de cambiar y, y volverse así un poco más minimalista, guitarra acústica y todo eso, les cuesta mucho? En realidad, no sé si nos cuesta, solamente que somos vagos al respecto. Bueno, vamos claro. a decir la verdad, vamos a Sincero de entrada. <risa> eh, creo que la banda tenemos recursos para hacer algo así. Quizás canciones más tranquilas. La mayoría de todos los chicos cantan también. Se hacen un poco en el sí. sonso, pero cantan. Eh, y tenemos recursos, pero no, no lo solemos hacer porque... La apuntamos más a siempre al reviente. Al, al, al power ahí. Sí, sí, ahí. sí, Pero creo que podríamos también hacer en algún momento. Son una banda muy melódica también. Sí, sí, sí, es cierto. Eh, y dentro del marco de la melodía se puede hacer cualquier cosa. Sí, cual, cual. O sea, no es algo que esté muy limitado. Y les queda bien. Sí, lo disfrutamos cuando lo hacemos la pasamos bien siempre. Eh, es como que todo lo que sea música los gusta. No, eh. Somos muy cerrados en un género ya de por sí con la banda, entonces, viste. ensaya mucho? Y ahora estamos ensayando una vez a la semana. Quizás Ajá. deberíamos meter uno más. Ahora sí, depende porque... del momento, ¿no? Nos no, discos, vamos viendo de acuerdo a la cantidad de los shows de que tenemos. Y, y cómo viene el calendario. Vemos si a veces necesitamos una más, uno menos. Pero... ¿Cómo está la, la, la movida en la región para tocar? Está lindo. Ahora es como que estamos viendo una camada nueva, quizá por ahí de, de bandas. y una. Hasta hace unos años atrás nosotros estábamos muy pegados, digamos, a una movida de hardcore, post-hardcore, que quizá derivaba en bandas de Buenos Aires y algunas de acá de Rosario, que había como una escena, digamos. Sí. Pero en estos últimos años eso fue disipándose un sí, poco. que nada, por, otras, por otro tipo de géneros que salieron a la luz. Ahora, hay, la mayoría de las bandas de los chicos que a nosotros van a verlo, el público, hay muchos muchos chicos chicos, o sea, jóvenes, sí. que quizás ahora están en otro género, en trap, en qué sé yo, bandas indie, en otras movidas. Pero que es mucho más abiertos eh, sí, ¿no? sí. que la generación de anterior. Exacto. Son más permeables y se bancan a ir a un show de música tal hardcore cual, como van a ver una banda cual. de trap. Bueno, ahora está gestándose eso, que por ahí es una, una movida en la que recién ahora estamos haciendo contacto con bandas, pero que están en la misma. Vamos a armar algo que la gente se acerque, que venga, que disfrute la música, pero no de un género concreto de tal cosa. Y estructura de la, y un diches, la, sí. y se puede eh, digo, seguir tocando, intentar tocar todos los fines de semana, que supongo que es muy difícil para la banda eh, de la zona, pero eh, ¿cómo, cómo influyó este, en la situación económica, los bares, los lugares y, para tocar? Sí, tiene, tiene mucho que ver, mucha influencia también. Nosotros quizá, después de ya hacer tantos años que tocamos claro. con la banda hace 10 años, cumplimos ahora en noviembre, eh, que ya estuvimos tocando todos los fines de semana, acá en Rosario tocábamos un fin de semana un bar, otro sí. en otro. Por ahí, después de tanto tiempo que pasó, es como que ahora estamos más, esperemos un poquito, ¿no? de no ir a la desesperación de tocar todo el Menos tiempo, cantidad, sino sea un, un show en el mes, pero sí. en Rosario, uno en tal lugar, otro en Córdoba, otro sí. donde sea, pero que sea un espectáculo. Que no sea un recital de ir a ver la banda, solamente toca tal banda en tal lugar, no. Que sea un espectáculo, que uno se vaya con la impresión de que es un show preparado ya. De todo, digamos, de la producción de todo. La, la gestación de estas canciones, ¿cómo parece? Porque eh, vuelvo a, a la pata melódica que se denota que, que está. Sí. Y si bien son una banda muy poderosa, también supongo que esto sale, las melodías salen de una habitación de un pibe tocando la guitarra. Sí, ¿no? sí, tal cual. Pero no sí. y Hay de todo, hay de todo. Tenemos temas, por ejemplo, sí. Refugio, Un Instante, que sí. por ahí sí surgieron así. De, de formato acústico sí. y después... después hay otros que son más de formato. ensayo, claro, más y otros, o sea, que salen, no sé yo, uno en tu casa, te pones a... Nosotros, sí. si bien estamos abiertos sí. a todos los géneros, venimos del rock. Sí, sí, sí, sí. Entonces, decir. de ahí sale el riff y, bueno, mira tengo esto... Ten tengo un riff, ya casi tengo claro, la canción, claro, chicos, ¿eh? claro. y, y ahí sí sale mucho eh, en la sala. Claro. También aprovechamos mucho ahora la, lo que es la grabación con estudio Sí, claro, completamente. Ahí cambió todo eso. Porque claro. usted, supongo, pasaron por muchos formatos. Hace 10 años que estoy tocando. Sí. Nada, antes no era tan fácil tener un estudio en casa. Hoy un par de claro, monitores, claro. una compu, una placa y sí. algo tenemos. Claro. Sí, por supuesto. Toda la, lo que es todo maqueta ya lo podemos hacer nosotros. o sea que hace un tiempo no, era, claro. era muy complicado. Hoy en día facilita mucho el trabajo eso y te da... Puedes probar, aprueba y error, ¿no? Puedes probar, lo que sale bien sale mal. Antes era metido en un estudio, horas de dinero, ahora se puede trabajar mucho más de forma independiente. Eso. ¿En qué momento están de la banda en cuanto a, a estos 10 años, la fraternidad? Estamos las como ¿eh? apostando mucho, se parece. Sí, ¿eh? Apostando porque ahora el 30 de noviembre vamos a festejar a los 10 años de la banda en el Galpón de la Música y vamos a firmar un DVD, vamos a hacer un show. Grosso. que venimos a decir el, el show más grosso de Renacer del Tiempo de toda la vida porque bueno. estamos apuntando a eso específicamente a que sea una cosa inolvidable y que mucha gente lo pueda ver también por eso es el objetivo filmar el DVD porque a veces nos pasa que nos escribe gente de un montón de partes sí. que quizá es muy difícil que nosotros hoy en día vayamos a tocar sí, ahí, o sea, es muy complicado, sí, gente. Cabre, sobre de todo. Tierra del Fuego. Sí, por supuesto. Che, cuando vienen y sí, para nosotros si tal. no tenemos una invitación de alguien que produzca la fecha, que nos quiere llevar allá, sí, ir a tocar así sí, por supuesto, de supuesto que sí. dejo mi trabajo y voy, o sea, no me importa nada, es muy difícil hoy en día, la verdad. Entonces, por ahí el objetivo es un poco que la gente pueda ver la banda cómo suena hoy en día, después de 10 años cómo se mantiene, cómo se puede ver en vivo y que lo pueda disfrutar cualquier. Ahí estaremos. No se vuelvan locos laburando para ese show. Tienen que llegar fresquitos no, y no. contentos de ese día. No, no vamos a preocupar por la música nosotros. No. Sí, pero la semana anterior te la regalo. <risa> sí, te la debo. Yo sé que es una locura, eh, sí. pero son esas cosas que después, ¿no? Bueno, eh, de lugar pan sí, peligroso. Sí. Gracias por venir. Pero ustedes aquí, más que hablar, han venido a hacer música. Necesitamos escuchar esas canciones. Bienvenidos y una de ellas, por favor. Pero cómo no.